Yo hago parte de la logia de Luciferina Semillas de Luz Universal, gracias a eso, mi vida dio un cambio positivo, está llena de éxitos y he encontrado la prosperidad que tanto he buscado. Ya obtuve mi membresía, ¿qué esperas tú para obtener la tuya?